tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Aranzadi Master. Desde la página web de la biblioteca accedemos a bases de datos. Podemos entrar desde el listado alfabético general o seleccionando la materia Derecho y Legislación. Ahora accedemos al servicio a través de y Master, donde ponemos Usuario y Contraseña y pulsamos Acceder.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 Este es el resultado, pero podemos filtrar la búsqueda por ámbito, bien legislación estatal o autonómica. Nos situamos en el primer documento de la lista. Al abrirlo, vemos que aparece a la izquierda el sumario, y a la derecha el texto. A la izquierda tenemos tres pestañas, texto, análisis y versiones. En la pestaña texto contiene el sumario del documento. En la pestaña análisis obtenemos información relacionada con el documento.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 Escribimos también un intervalo a las fechas. Elegimos el tipo de resolución mediante la lista en el desplegable. Seleccionamos Sentencia. Damos a Buscar y obtenemos el resultado completo de la búsqueda, una en el menú de la izquierda, por área de derecho o tribunal. Dentro de la lista seleccionamos un documento y se muestra de la siguiente forma. A la derecha del texto, con sus correspondientes interrelaciones, los estrellas indican la relevancia de una resolución. A la izquierda el análisis, con sus diferentes elementos. En el análisis de jurisprudencia podemos consultar historia del caso, normativa, voces... En la parte superior a la derecha tenemos los iconos que nos dan la posibilidad de imprimir, guardar o enviar por correo electrónico los documentos de la lista de resultados obtenidos. También podemos crear alertas. Para crearlas debemos seleccionar alertas situado en la parte derecha de la pantalla. Y aparecerá la pantalla del listado de alertas. Pulsamos crear una nueva alerta. Y en la pantalla que se despliega podemos seleccionar los contenidos y materiales sobre los que queremos estar informados. Realizamos nuestra selección y pulsamos Siguiente. A continuación aparecerá la pantalla Guardar alerta, en la que confirmamos nuestra selección. Por último, en la misma pantalla inicial donde aparece la búsqueda universal, se encuentran una serie de servicios muy útiles para elaborar un trabajo de investigación o para las labores docentes. Actualidad, con las novedades más relevantes. Códigos básicos de legislación. Normas de uso más frecuentes clasificadas por ámbito de aplicación. Esquemas procedimentales con formato gráfico. Y calculadoras que aplican valores establecidos en las normas. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad Ciencias Jurídicas y Sociales.